Según la Real Academia Española, monopolio es acaparamiento, ejercicio casi exclusivo de una actividad, con el dominio o influencia consiguientes. En los subsuelos de nuestra ciudad existe un monopolio de imágenes y palabras. Cuando en 2013 Macri se hizo cargo del subte, estatizó el manejo de la publicidad. Esto es importante porque todo lo ingresado por publicidad va al fondo subte, para invertir y mejorar el servicio. Pero, tramposo... Ese mismo 2013 sacó de la comercialización de publicidad el 50% de las horas de las TV del subte y el 30% de las carteleras, las que quedaron para uso exclusivo del gobierno de la ciudad. Prefirió dar a conocer supuestos actos de gobierno que mejorar el viaje de millones de vecinos. Sumergirte en los subsuelos de la ciudad para viajar en subte es como ver el entretiempo de fútbol para todos, sin poder cambiar de canal y sin poder ir al baño. El cambio lo hacemos con igualdad y decencia.